crónicamente, entonces eh, mi nombre es Diego León, hoy voy a hablarles un poco sobre hacer la introducción a un tema que es para algunos traumático y es el de anatomía, porque esto es uno de los temas de para la formación de psicólogos, médicos, eh, terapeutas y demás un poco más exigentes dado que requiere una amplia memorización. ¿Ya? Debemos no solamente reconocer estructuras en un encéfalo, sino que además comenzar a asociar estructuras con zonas, con áreas, con los dibujitos que veamos en cualquier lugar y sus funciones, ¿no? Esto entonces eh, se vuelve algo bastante eh, desafiante para algunos estudiantes y para algunos profesionales incluso, ¿no? Hay psicólogos que, no, que esto definitivamente nunca les entró. Entonces esperemos que, este, que para los que estén viendo estos videos eh, esto sea mucho más fácil y, y le encuentren como la utilidad. Bueno, recuerden que nosotros más que una... Neuroanatomía estructural, propiamente dicha, nos vamos a enfocar en una neuroanatomía funcional. La neuroanatomía funcional se caracteriza pues porque al, eh, nos interesa relacionar las diferentes estructuras del sistema nervioso con sus funciones eh, y me estaremos mencionando también qué pasa cuando esto no funciona bien, ¿sí? o sea, también con la patología. Eh, y ya que pues no tiene mucho sentido aprender nombres por aprender nombres si no lo relacionamos con algún tipo de, de cambios en el comportamiento o de asociaciones funcionales. Muy bien, entonces recordemos la, la neuroanatomía pues se va, eh, todo comienza con grupos de neuronas y de células de glía que en conjunto van formando un sistema que hemos llamado el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso tiene dos componentes esenciales. Por un lado tenemos el sistema nervioso central y por otro lado tendremos, que, está, que lo vemos aquí como en naranjita, el sistema nervioso periférico. No No sé si alguno de ustedes tenga claro en, eh, en qué se diferencia el sistema nervioso central del periférico. Creo que yo tengo una idea y es que pues uno se, se basa como en el encéfalo y en el cerebro y el sistema periférico como en las conexiones nerviosas, creo que sí. Más o menos vas por ahí, términos, o sea, que está muy bien cuando hablas que lo nervioso, los nervios hacen parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y que el encéfalo... Eh, hace parte y el cerebro del sistema nervioso central, pero es, es, esa no es la diferencia entre los dos. Dale, Jana. Entonces, ¿quién más me quiere? Bueno, por acá, Laura, cuéntame, Laurita, Quintero. Pues yo diría que se caracterizan por su función, se diferencian, digo, por su función. El sistema nervioso periférico tiene las neuronas sensoriales y motoras. Uh -huh. eh, y el sistema nervioso central ya es, son las interneuronas que van a conectar estos dos. Eh, como que va a ser la conexión entre los, entre los Una son las eh, neuronas aferentes y las otras son eferentes, pero son del sistema nervioso periférico. Y lo que va uh -huh. a hacer el sistema nervioso central es cómo conectarlas. Bien, y bueno, crear crearlas procesamiento general, ¿no? Entonces, esa es una es una parte de una definición, de eso, de una diferencia, diferencia funcional, pero estructuralmente, o sea, porque esa diferencia funcional no es tan clara a ratos, o sea, para saber de verdad en dónde comienza y en dónde termina el periférico y el central, tenemos que recurrir a la estructura, entonces hay unos cambios estructurales muy claritos. Cuéntame, Eliana, ¿sabes? Eh, pues yo iba a decir algo relacionado con lo de Laura el sistema nervioso periférico pues eh, básicamente eh, prende los nervios de la periferia y son los que reciben la información del exterior y los eh, y el sistema nervioso central es el encéfalo y y la médula espinal los que procesan esta información muy gracias, eh, Eliana. ¿Y, y Juliana, ¿qué tienes que decirnos? Eh, sí, yo quería agregar que, eh, digamos, el sistema nervioso central se encarga más como de las funciones que son voluntarias, si no estoy mal, y el periférico más de las que son involuntarias. Entonces, también como que eso complementa la parte de la funcionalidad. Un poco, un poco, pero también hay funciones completamente involuntarias en el encéfalo, ¿no? Y, eh, y en la médula, obviamente. Estructu piensen en la estructura. Laura, cuéntame, y ya... Dejamos ahí la participación. Eh, pues no sé si ya lo dijeron, que el sistema nervioso central es lo que se encuentra dentro del cráneo y ah, la columna este. vertebral. Y el sistema nervioso periférico es lo que se encuentra afuera de pues, estos huesos. Muy bien, Laura. Esa es la respuesta más precisa. Además, claro, las funcionales no estuvieron mal, pero estructuralmente, anatómicamente, la diferencia grande entre el sistema nervioso central y el periférico es que el central está protegido, mientras que el sistema nervioso periférico no está protegido, entonces es más sensible a daños, por ejemplo, ¿no? Incluso un hito evolutivo, un hito en, la, en el surgimiento de las especies, es, eh, es proteger el, el sistema nervioso, entonces ahí es cuando surgen un tipo de animales, ¿Sí? Y esos animales los vamos a llamar cordados, ¿sí? Los animales o los vertebrados, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre los vertebrados y los invertebrados, ¿sí? Un animal invertebrado como una lombriz, ¿sí? O animales con exoesqueleto como una estrella de mar o, o, o algunos otros invertebrados no tienen sistema nervioso central, ¿sí? porque todos sus grupos de neuronas están esparcidos a lo largo de su cuerpo, pero no están protegidos. En algún momento de la evolución, se piensa que con el surgimiento de animales muy, muy primitivos, por allá en los océanos, tipos peces, se comenzaron como serpientes muy primitivas a generar huesos y dentro de los huesos a introducirse neuronas, grupos de neuronas. Y ahí pasamos del sistema nervioso periférico, o sea, él lo dividimos entre periférico y central. ¿Eso qué permitió hacer? Centralizar la predicción, es decir, que cada vez los, la, la predicción de los movimientos de los animales fuera más eficiente. Además, recordemos que, ¿por qué existe el sistema nervioso? ¿Por qué tenemos neuronas y glías? Pues, básicamente, la función general de todo, todo, todo, todo el sistema nervioso es poder predecir hacia dónde movernos. Solamente los animales que se pueden mover, o sea, los animales, mejor dicho, los organismos que se pueden mover van a tener sistema nervioso. Por lo tanto, las plantas no tienen propiamente sistema nervioso, ¿sí? Dado que no, no se mueven tan abundantemente y no necesitan predecir hacia dónde deben moverse. Entonces los animales que se mueven, los animales como se mueven necesitan predecir hacia dónde se mueven y las neuronas se van a especializar en anticipar las consecuencias de esos movimientos, algo que vamos a llamar aprendizaje, ¿no? O, o relacionado con la plasticidad cerebral y neuronal, mejor, plasticidad neuronal en lugar de cerebral. Bien, después otro salto evolutivo nos lleva a que los, eh, los, eh, los eh, se proteja, parte del sistema nervioso y que esa protección conlleve a mejorar la predicción del movimiento, a que cada vez seamos más eficientes en aprender a las consecuencias de lo que hacemos. Y van emergiendo pues, nuevas formas de funcionamiento. Algunos proponen que en ese momento emergen como las formas más sofisticadas de conciencia, ¿no? porque se genera una identidad más eh, apropiada, más dinámica en los animales cordados. Luego viene, pues los saltos, ¿no? Hacia los, ya los peces, anfibios, mamíferos, etcétera. Bien, entonces, además del hueso, el hueso protege protege el encéfalo y la médula. Entonces, ¿qué es lo que está protegido? Básicamente, la médula o cordón espinal y el encéfalo o brain, que no es lo mismo que cerebro, ya eso lo hemos dicho varias veces, ¿no? Cerebro es una parte del encéfalo, no lo es todo. Sí, o sea, no todo lo que está dentro de la cabeza se llama cerebro. Se llama es encéfalo. Y brain no traduce cerebro, sino traduce encéfalo. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra? Eh? Además del hueso, van a haber dos tejidos más, dos tejidos adicionales, que nos protegen el sistema nervioso. ¿Alguien sabe cuáles son esos otros dos tejidos que protegen el sistema nervioso central? Cuéntame, Valery. Eh, profe, no sé si estoy mal, pero creo que en una de las primeras clases mencionaste que era como la materia gris y la materia blanca. No. no bueno. <ríe> la materia gris y blanca está tanto en el periférico como en el central, pero no protegen ninguno de los dos. Eh, Laura León. Creo que uno son las meninges. Si no estoy mal. Listo. Eso, Laurita. Unas son las meninges. Y los otros van a ser los, los, el, el, el líquido cefalorraquídeo. Listo. Gracias, Laura. Bueno. Vemos el sistema nervioso, lo vamos a dividir a grosso modo así, ¿no? Ya hemos visto entonces para qué sirve el sistema nervioso, surgió ya hace tantos millones de años, se ha venido complejizando a través de la evolución, ¿cierto? Y en última, lo que tenemos en encordados, ¿sí? o sea que tienen cordón espinal, y después animales cefálicos, ¿sí? es esto. El sistema nervioso central estará protegido por hueso, meninges y líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y, y se divide en siete partes el sistema nervioso central el sistema nervioso central lo vamos a ir en cordón espinal o médula sí, espinal que está cubierto por la eh, el, la, la, la columna vertebral el bulbo raquídeo o puente eh, o, protu, eh, o eh, bulbo raquídeo o ay médula oblongada también le dicen sí el puente de varolio o protuberancia anular, el cerebelo o cerebro pequeño, o encéfalo pequeño mejor, el mesencéfalo o cerebro medio, el diencéfalo y el cerebro como tal o telencéfalo o hemisferios cerebrales. Son los tres nombres que recibe este tercero, ¿no? Entonces, cerebro. En inglés sería cerebrum. Sí, entonces, para que vean que cerebro no es lo mismo que brain. El sistema nervioso periférico, por su lado, lo dividimos en, ah, bueno, recuerden que a nivel del sistema nervioso periférico, los grupos de neuronas, los somas, los vamos a llamar ganglios. Entonces tenemos ganglios simpáticos, ganglios somáticos, bueno, básicamente los ganglios simpáticos y parasimpáticos. ¿Sí? En cambio, no, en el sistema nervioso central se divide en núcleos y, y cortezas, ¿no? los grupos de neuronas. Y algo que ya habían dicho, la sustancia blanca en el sistema nervioso periférico se llaman nervios, y acá se llaman tractos en el central, ¿Sí? nervios, tractos, ahí vemos diferencias grandes, más todo lo funcional que ustedes ya mencionaron. Ahora sí, nos vamos a centrar en el día de hoy en el sistema nervioso Periférico, ¿No? Cuando vemos el sistema nervioso periférico lo vamos a dividir en dos componentes. El somático y el autónomo o neurovegetativo dependiendo de la lectura. Y el somático lo vamos a dividir en dos ramas. Los nervios aferentes y los nervios eferentes o los nervios sensoriales y los nervios eh, motores. ¿Sí? Como ya lo habían mencionado. Que si yo observo la retina, la retina hace parte del de sistema, el sistema nervioso, periférico, somático, sensorial. ¿Sí? Pero si yo estoy observando las, las conexiones con el músculo, digamos los músculos de la mano, ¿no? Las neuronas que están nervando cada, todo esto, que se es, estaré mirando, sistema Nervioso, periférico, somático, motor. ¿Sí? Eferente quiere decir hacia afuera o output. Aferente hacia adentro o inputs. También en alguna literatura. Ahí está claro nuestro sistema nervioso somático. ¿O hay alguna pregunta? Sí, porque yo la pregunta. Cuenta. ¿Cómo dijiste que... Se llamaba el autónomo, subautónomo? ¿Cómo Neu se le puede decir? Bueno, ya iba para allá. Entonces, el sistema nervioso autónomo también se le conoce como sistema nervioso neurovegetativo. ¿Sí? Porque es, es autónomo, porque se supone que esto genera respuestas automáticas o involuntarias. Y neurovegetativo, porque supuestamente, es lo mismo, ¿no? Porque supuestamente está relacionado con las respuestas de, eh, que no tienen eh, acceso consciente, ¿no? Como la tasa cardíaca, la presión arterial, la digestión, eh, ¿sí? Todos los movimientos de, de sus vísceras, ¿sí? La cantidad de oxígeno que hay en la sangre, la, la, la dilatación de los bronquios, pues, todas estas respuestas vegetativas o autonómicas. ¿eh? Tengan en cuenta que el sistema somático, las respuestas eferentes motoras somáticas pueden ser voluntarias o son voluntarias a través de los músculos, esto inerva los músculos estriados. ¿sí? Bueno, pueden ser involuntarias tipo tips, tics, pero en general son se consideran como respuestas voluntarias. Entonces, esa división entre periférico, involuntario, autónomo, voluntario, no es tan precisa. Y además, la división es, las, las divisiones funcionales entre sistema nervioso, periférico y autónomo, a ratos se problemáticas porque estos dos sistemas, el central y el periférico, están en línea todo el tiempo, conectados y funcionando. ¿no? Entonces, muchas veces, como que no es posible trazar una, una, una funcionalidad independiente. Por eso la diferencia es más estructural que funcional. Muy bien. Aquí vemos algunas vías. Vemos acá lo mismo, el sistema nervioso. Vemos el encéfalo o brain. Sí, sistema nervioso central compuesto de brain and spinal cord, que sería el cordón espinal y el, y el encéfalo. Sí, y el sistema nervioso periférico con sus nervios, Básicamente acá vemos los simpáticos, parasimpáticos, aferentes y eferentes, ¿sí? entradas y salidas. Y aquí veríamos un corte de la médula espinal, que esto sería el sistema nervioso central. Acá estarían los eh, núcleos de la médula, medulares. ¿sí? Y aquí es, estos puntitos serían los ganglios simpáticos y parasimpáticos. ¿sí? Y aquí vemos las señales simpáticas y estas serían las somatosomáticas. Hasta ahí es una introducción y una generalidad grande, grande, grande al sistema, a la anatomía del sistema nervioso.